Que son históricas y que a la iglesia siempre está llegando nuevas generaciones, nuevos pueblos. Y queremos que hoy compartir con ustedes esta palabra que ha sido tan preciosa para nosotros. Cuando muere y resucita una promesa. Cuando muere y resucita una promesa. ¿Puede decirle a alguien que está a su lado Dios es bueno? Dígale a alguien Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Escúcheme bien porque este mensaje es profundo Usted puede deleitarse en él si quiere Un día un joven Se fue a descansar a un parque que tenía muchos árboles en la ciudad donde vivía se sentó allí a mirar los árboles y allí había muchas ardillas y él se quedó muy atónito viendo cómo las ardillas subían y saltaban de una rama a otra de pronto él vio que una ardilla estaba intentando saltar de un árbol a otro en el otro lado de la calle que tenía el parque él estaba contemplándolo todo. Y este muchacho se quedó mirando y dijo, no lo va a lograr, la ardillita se va a estrellar. Y aunque se lanzó la ardillita va a caer al vacío y se va a golpear. Porque es difícil que las ramas puedan sostenerla. Efectivamente se lanzó la ardilla. De la rama de un árbol al otro lado del árbol. Pero no lo logró. Y cuando ya la ardilla iba a reventarse contra el pavimento, había una rama más debajo que la recibió. Y cerca de este muchacho había un anciano que vio como este joven estaba tenso, viendo el vuelo de la ardilla. Y luego le dice a este anciano, está preocupado, verdad? Estaba preocupado? Y él dijo, sí, creí que se iba a montar la ardillita. Él dice, yo vengo a este parque todos los días y ellos hacen lo mismo. Los días intentan pasar de un lado al otro Y es como si ellas supieran que no importa Si no agarra la de arriba Agarra la rama de abajo Y entonces este joven que era cristiano Se quedó meditando en esto y dijo Eso es, Hacer es la vida cristiana Hay momentos en los cuales queremos lanzarnos Y quizás no logramos lo que queremos Pero en la misericordia de Dios Él siempre tiene una rama más abajo para tomarnos Si no logramos, la de arriba ahí se sube Aplaven, y luego la ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por lo tanto yo creo que las ramas que Dios nos extiende Para que usted no tenga temor de lanzarse Son las promesas eternas de Dios Yo me lanzo porque tengo promesa de Dios para mi vida Yo me lanzo porque Dios ha prometido Y Él es bueno y Él cumplirá eso podemos decir Dios es bueno Diga Dios es bueno Dios siempre tiene una promesa Tremenda para nosotros Si hay algo poderoso Es que todos los días vivimos bajo promesas Todos los días vivimos bajo una promesa Hay algo que usted tiene que saber Hay algo que usted tiene que saber Usted no tiene que convencer a Dios Cuando Él te promete algo Él lo cumple Él lo cumple Él lo cumple ¿Cuánto lo creen? Por eso yo amo la Biblia Porque la Biblia está llena de promesas La gran pregunta es ¿Qué es una promesa? En primer lugar déjeme decirles Que en el Hebreo del Antiguo Testamento Existe una palabra equivalente al término promesa. que quiere decir? ¿Qué quiere decir eso, pato? En Josué 21, 45 dice: No faltó cosa alguna de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Y en realidad, en el original diría: No faltó ninguna de las palabras que Jehová había dicho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios, una vez pronunciada por el Santo de Israel, es verdad. Y Dios mantiene esa verdad. Después de que usted escuchó la palabra, esa palabra se mantiene, esa palabra es firme, esa palabra se cumple, porque se cumple. En otras palabras, cuando Dios te da una promesa, Él no promete nada como el hombre humano. Palabra del hombre humano es basura, pero la palabra de Dios tiene gran valor, tiene gran mérito, es un cheque con fondos, es absolutamente verdad. Dígale al que está a su lado, Dios da la palabra y la cumple. Dios da la palabra y la cumple. A su nombre sea la gloria Ese es el Dios en que yo creo Ese es el Dios en el que usted cree Ese es el Dios en que esta iglesia cree Este pueblo cree Cuando Dios llamó a Abraham En un de los calderos Le dijo, a ver ti es una nación grande Te bendeciré e Incluso No dijo, te prometo que te voy a bendecir No, él dijo Te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición y serás bendición más tarde le prometió que le daría un hijo en su vejez ciertamente y el apóstol Pablo claro que el Señor Jesús es el cumplimiento de la palabra por eso es que dice que él se hizo palabra, se hizo verbo se hizo carne el verbo bendito es el Señor porque la palabra se hizo carne la pobre mesa se hizo carne, vino aquí a la tierra a hacer milagro, vino aquí a la tierra a levantar paralítico, vino aquí a la tierra a levantar, aleluya, al muerto, vino aquí a dar a lo necesitado, al hambriento, al sediento, a su nombre es de la gloria, la palabra se hace real, la palabra se hace carne, la palabra se hace evidente, la palabra la palabra es vida, la palabra cambia la palabra transforma la palabra tiene esa acción la palabra es activa la palabra tiene movimiento la palabra te hace vibrar la palabra te hace reclamar la palabra te hace triunfar aleluya a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a vamos a abordar la palabra de Dios porque me quiero, me, se me sale el espíritu profético ahí y no me salgo de él y quiero entrar a la historia en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 8 al 14 hemos leído porque es muy probable que usted diga yo estoy pasando por algo que Dios prometió comenzó a nacer pero ahora como que se me está muriendo tal vez usted dice Dios me prometió algo eso comenzó como a verse, pero de repente eso como que se me está muriendo. Quizás es tu hijo, quizás es tu trabajo, quizás es tu vida personal, quizás es tu familia, quizás es una enfermedad. Yo qué sé, yo que sé, yo que sé lo que está sucediendo con tu vida, pero Dios sí sabe qué está pasando con tu vida. Notemos que en la historia que hemos leído se registraron aquí algunas cosas Primero está la antesala de la promesa Una mujer que no tenía hijos, su esposo ya estaba anciano Dice la Biblia que era muy bondadosa esta mujer Y había abierto no solamente su corazón sino su casa al hombre de Dios Y le había construido una habitación para que el siervo de Dios se quedara allí un día el siervo de Dios entonces se fue para allá Y cualquier día le llamó y le dijo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Hay algún problema que yo pueda interceder? Ella responde Yo no tengo problemas todo está bien El hombre de Dios queda inquieto Porque él sí sabe qué problema ella tiene Por el Espíritu de Dios Ella había observado el problema que ella tenía Aunque ella decía que no tenía problemas Esa mujer había sido buena Y tenemos que hacer algo por ella Decía el profeta Él dice ella tiene un problema Y el problema es que no tiene hijos es Esther Y su esposo es anciano Entonces viene algo que se llama la promesa Él la llama y le dice Dentro de un año tendrás un niño en tu casa Ella dice, oh no señor no me digas eso Pero la Biblia dice que la promesa se cumplió El niño de la promesa creció Y comenzó a crecer quizás hasta la edad de la adolescencia Cuando de pronto un día comenzó dolor de cabeza dice la biblia este niño estando con su padre su padre lo envía a la casa donde está mamá y estando ella allí atiende a su hijo y el niño muere qué impresionante es esto. se muere la promesa le estoy resumiendo todo esto cuántas veces pasan situaciones similares en nuestra vida en un momento de crisis hemos recibido una promesa, algo que Dios promete que va a ser con nosotros con tu hijo, con tu hija con tu esposo, con tu esposa con tu familia, con tu promesa la promesa tal vez comienza a crecer, pero como que de pronto algo pasa, el hijo se escapa el hijo se pierde, el matrimonio retrocede, el negocio vuelve atrás, volvió la enfermedad volvió el problema, volvió la crisis y usted dice, ¿qué pasó Señor? si fue lo que Dios prometió, si tú me lo prometiste y porque siento que todo se está yendo abajo, más tarde le voy a decir por qué Dios permite que una promesa muera, pero lo más importante en este momento es lo que esta mujer hizo, cuando el niño se muere y esto tiene mucho para enseñarnos si usted siente que una promesa se le está muriendo, aprendan esta tarde de lo que hizo esta mujer dice la Biblia que cuando el niño de la promesa se murió, que fue lo que dice la Biblia bendito es el Señor, en el capítulo en el versículo 21, bendito es el Señor dijo, y habiéndolo, él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 y dijo, si vino del profeta la promesa allá le dejo la promesa muerta, pero la promesa me la devuelve, me la devuelve viva tú me prometiste un hijo mi hijo ha muerto y ahora la voy a colocar allí donde está el profeta y el profeta lo va a devolver porque el profeta fue la boca de Dios que Dios usó para devolverme mi hijo y yo voy a creer que Dios lo va a devolver, si Jehová lo prometió Jehová me lo dio, yo no voy a ir allí ni voy a ir allá yo creo que si Jehová me dio la palabra yo creo que si Dios me dio mi hijo, Jehová me lo va a devolver. Aquí lo coloco en la cama del profeta. Aquí lo coloco donde vive el profeta. Alguien puede alabar al Señor que está aquí. Alguien puede gloria a Dios. Al que el niño de la, profe, de, de la promesa se muere dice que lo dejó allá subió en las partes de arriba de la casa allí estaba el cuarto del varón de Dios y aquí aunque ella subió físicamente déjame decirte que aquí hay algo profundo y espiritual yo he encontrado que mucha gente cuando las promesas comienzan a debilitarse y a morirse en vez de subir, baja en vez de buscar el altar, salen corriendo en vez de esperar en Dios salen y se descarguen en vez de decirle a Jehová, si tú me prometiste tú me vas a cumplir si tú me lo dijiste, tú me lo tienes que cumplir salen y se van aquí la no buscó ni el médico, esta mujer no buscó ni el gobernador de la tierra, esta mujer no buscó el alcalde, esta mujer no buscó generales, esta mujer dijo, donde me dieron la promesa, donde Jehová me habló, donde Jehová me prometió, donde Dios usó la boca de un hombre, allí llevo mi promesa muerta, aparentemente está muriendo, aparentemente que Jehová haga lo que tenga que hacer con mi matrimonio que Jehová haga lo que tenga que hacer conmigo con mi hija, con mi familia, con mi enfermedad con mi trabajo, que Jehová lo haga ¿Qué haces tú cuando se te está muriendo una promesa? ¿Qué haces tú cuando sientes que las cosas ya no están bien? como que lo que Dios te dijo ya no es para ti ¿Qué haces tú cuando las cosas comienzan a salir mal? ¿Sales huyendo? ¿Sales hablando? ¿O simplemente llevas la promesa al altar de Dios? ¿O simplemente le dices, Jehová, aquí está mi causa? ¿Jehová, aquí está mi batalla? ¿Jehová, aquí está mi promesa que se murió? ¿Me la vuelves, te vuelves, me la vuelves a resucitar? ¿Le vuelves a dar vida a lo que han matado, Jehová? me impacta porque esta mujer no comienza a protestar ni a retroceder ¿Cuántos son los que han escuchado decir las cosas se han complicado no vale la pena volver a la iglesia las cosas se van complicado no vale la pena seguir orando las cosas están difíciles no vale la pena seguir buscando de Dios porque mientras más busco a Dios las cosas más se complican bueno, esta mujer no hizo eso cuando las cosas comenzaron a complicarse, esta mujer determinó algo especial, en vez de haber corrido con los vecinos, en vez de haber corrido con su marido, ella dijo, aquí lo mejor es subir, aquí lo mejor es ascender, aquí lo mejor es ir a otro nivel. Al nivel del profeta, al nivel profético, voy a llevar mi causa al nivel profético, voy a llevar mi problema al nivel profético, voy a llevar mi causa al nivel profético. Jehová, el Dios del profeta, es el Dios que responde. Jehová, el Dios del profeta, es el Dios que se mueve. Jehová, el Dios del profeta, es el Dios que hace maravilla. Jehová, el Dios del profeta es el que hace obra grande. Porque a veces hay que subir. A veces hay que subir donde está el varón de Dios. Y esa es la actitud de ella, fue subir en lo que Dios espera de ti, en lo que Dios espera de mí. Esta es la respuesta. Se testimonió te la promesa de él. Al altar, se te murió la promesa, ven al altar, se te están muriendo los sueños, ven al altar, se te está muriendo lo que Dios te prometió, ven al altar, se te está muriendo lo que Dios te dijo, ven al altar, ven al altar, se te está muriendo lo que Jehová un día te habló ven al altar, aquí está el Dios del profeta, aquí está el Dios del profeta, aquí está el Dios del profeta, aquí está el Dios que hace maravilla, aquí está el Dios que hace milagro, aquí está el Dios que revive, lo que el diablo quiso matar. Aquí está el Dios de la victoria. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya. Arriba está la respuesta, no abajo. Arriba está la, la, la, la respuesta a tus preguntas no abajo. Arriba está la respuesta para el problema humano no abajo. Arriba está la salida no abajo. Arriba está la salida no abajo. Ven y busca arriba la salida. Se te murieron las promesas van a vivir hoy. Porque aquí está el Dios del liceo. Aquí está el Dios de la viuda. Aquí está el Dios del huérfano. Aquí está el Dios de la estéril. Aquí está el Dios del necesitado. Aquí está el Dios de Israel. Aquí está el Dios que no miente. Aquí está el Dios que cumple. Aquí está el Dios. Y alguien lo cree, alguien tiene que creerlo, alguien tiene que creerlo, alguien tiene que creerlo, alguien tiene que creerlo, alguien diga, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, no lo, lo, lo, lo creo. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Y esta mujer subió a esa criatura ya, porque Dios estaba con el profeta estaba con el profeta y ella no entendió Jehová está con el profeta el Dios de la vida está con el profeta el Dios de la palabra está con el profeta voy a llevar mi causa donde está el profeta porque Jehová está allí porque Jehová está allí porque Jehová está allí voy a subir y hoy venga usted porque aquí está el Dios del profeta aquí está el Dios del profeta no importa cuál sea el problema aquí está el Dios del profeta no importa que se te murió aquí, No importa que se te murió Que promesa se te murió Que no está viendo Que crees que ya murió Jehová está aquí Jehová está aquí El Dios del profeta Eliseo está aquí Él entendió algo profundo En ese altar está el profeta Y allá está Dios Si Dios por la boca del profeta me lo dio En la misma cama del varón de Dios Me lo va a devolver en la misma cama del varón de Dios me lo va a devolver. En el lugar donde me dieron la profecía, allí Jehová me lo devuelve el mejor lugar que usted pueda encontrar para llevar su muerto se llama el altar bueno está entendiendo el mejor lugar para llevar a tus hijos que están en la droga que están en la delincuencia que se están muriendo que andan en la prostitución en la miseria y el pecado se llama el altar el mejor lugar para traer a los muertos es el altar de dios es el altar de dios ven y trae a los muertos ven y trae a la promesa muerta ven ven ven ven ven ven ven, ven, ven. Ven, ven, porque aquí está el Dios que da vida al muerto wow, wow yo siento la presencia de Dios yo siento la presencia de Dios Aleluya, yo siento que Dios va a resucitar los muertos aleluya, Dios está aquí Dios está aquí, levante la mano traiga los muertos traiga lo que el diablo quiso matar traiga lo que el diablo quiso matar aquí está el Dios de la vida aquí está el Dios de la vida Aquí está el Dios de la vida, aquí está el Dios de la vida, trae los muertos, trae la promesa muerta, tráela, tráela, tráela, trae Tráe tus sueño muerto, trae tus sueños, trae tus hijos que están muertos, trae tus hermanos, trae tu familia que están muriendo. Aleluya. Lo siento Dios. Alguien adora al Señor alguien adore al Señor alguien adore al Señor que aquí está Él aquí está el Señor aquí está el Señor aleluya adore al Señor adore al Señor alguien abra los labios trae los muertos y mi iglesia madre, madre que está sumiendo con tus hijos trae los muertos aquí trae tus hijos que están muertos en el pecado y en la miseria comienza a clamar me lo devuelve Jehová me lo devuelve Jehová me lo devuelve Jehová me lo devuelve Jehová me, lo devuelve, Jehová. me devuelve lo que el diablo me quitó era una promesa viva no puede estar muerta Oh oh Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, alguien grite, el Dios del Eliseo está aquí, el Dios del profeta está en el altar, reviviendo promesas, reviviendo promesas, reviviendo promesas, reviviendo promesas reviviendo... para llevar a los muertos no es el cementerio el mejor lugar para llevar a los muertos se llama el altar porque Cristo es la resurrección y la vida porque Él todavía tiene poder para actuar sobre tu familia porque Él todavía su brazo no se ha cortado su misericordia no se ha cortado para salvarte para darle la salvación a tu casa no, no, no, no este es el lugar Aleluya, mire, él le dice, profeta, yo no te estaba pidiendo nada, y Dios por medio de tu boca me dio un hijo, yo no lo pedía, aunque yo sufría por mi esterilidad, yo no te lo pedí, pero si Jehová me dio esta promesa, hasta no puede estar muerto, si Jehová me dijo que El no te lo puede quitar ahora. Si Jehová te dijo que te iba a levantar tu ministerio, que iba a levantar tu liderazgo, el diablo no te lo puede quitar ahora. Si Jehová te dijo que te iba a dar tu familia para Cristo, tu esposo, tu hijo, el diablo no te lo puede quitar ahora. No, no, no te lo puede quitar. No te lo puede quitar.